¡Bienvenidos a Vila News! Acabamos de empezar el curso y en la Vila le hemos querido dar la bienvenida por todo lo alto. Hagamos un repaso de todas las actividades que hemos organizado este mes de septiembre. Empezamos recordando nuestras increíbles cenas de bloque en las que todos nuestros vilatanos tuvieron la oportunidad de conocerse entre ellos. Hablamos, reímos y por supuesto comimos. También celebramos nuestras novatadas particulares, en las que tanto novatos como veteranos se lo pasaron en grande. Y es que el equipo de becarios y delegados se preocupó muchísimo de que no faltase ningún detalle, organizando todo tipo de pruebas. Os recordamos que dentro de poco tendréis el vídeo completo de estas últimas novatadas en el canal de Vila TV. Además, estos días el SAF se acercó a la vila para impartir clases de zumba, inaugurando así la nueva temporada deportiva. ¿Qué decir de lo bien que se lo pasaron nuestros vilatanos moviendo el esqueleto? Tampoco nos podemos olvidar de nuestra pool party, en la que al ritmo de la música de nuestra fantástica DJ tuvimos la oportunidad de darnos unos cuantos chapuzones. Y aquí no acaba todo, porque también pudimos disfrutar de nuestra fiesta de la espuma. Este mes ha estado repleto de otras muchas actividades que no podemos pasar por alto. Nuestros campeonatos de FIFA, las noches de cine, la cena con tu vecino o incluso las quedadas en el Frankfurt. Este ha sido nuestro septiembre en la Vila, pero no os preocupéis, porque octubre se presenta lleno de nuevas actividades. Vila Chef, Juego de Tronos, Vila Quinto, Halloween y mucho más nos espera estos próximos días. Nosotros nos vamos, pero no sin antes anunciar estreno de la nueva serie que próximamente podréis ver en Vila TV. Estad muy atentos y nos vemos en el siguiente Vila News.